Hola, muy buenas. Quiero mostraros un experimento muy interesante sobre la energía radiante. Sí, con una cocina de inducción, una bobina y un flyback de televisión, vamos a extraer una energía de la Tierra. Que brota de la Tierra. Parece ser que igual Nikola Tesla tenía razón. Hay una energía que brota de la Tierra y está por todas partes. Como vamos a ver, este experimento es muy sencillo. Los que entienden, pues saben lo que estoy haciendo. Y lanzo esta pregunta porque, como vamos a ver, cuando comienzo el experimento es de día. Pero por la noche me di cuenta de algo. Cuando llegó la oscuridad, las chispas, lógicamente, se ven mucho mejor. Y, finalmente, cuando oscureció del todo, me di cuenta de que por el cable en el metal, ahí en la punta de la tijera, comenzaba a salir una llama violeta, un pequeño brillo violeta que me llamó la atención. Y luego lo que hice fue probar hasta que descubrí que era la presión que hacía la tijera metálica contra el plástico del cable, entonces envolví el cable con un hilo de cobre el que había usado para hacer las bobinas, pues hice una bobina alrededor del cable y el cable cogió este tono violeta que estáis viendo aquí a continuación así que, bueno, pues mi pregunta es cómo o por qué ha pasado esto es la energía radiante que se ha enroscado ahí y brilla ese color violeta gracias a la alta frecuencia de este dispositivo de este experimento pues nada, aquí dejo esta pregunta y si alguien sabe un poco pues que me responda yo creo que es una manera de brotar esta energía Gracias a estos instrumentos que Nikola Tesla nos dejó. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.